Buenos días, ya estamos aquí de nuevo. ¡Ah! Vamos a entrenar. Hoy, ¿qué es? Jueves. Pues los jueves que toca, peso. Pues ya sabes, te coges un Kettlebell, una pesa, una garrafa de agua, una botella, a tu sobrino, a tu primo, todo lo que puedas mover y levantar. ¿Lo tenemos? Venga, empezamos movilizando nuestro cuerpito. Doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, tengo los dientes amarillos. ¿Qué me recomienda? Dice, una corbata marrón. Venga, abrigo, cerramos. Ja. estira bien tu espalda, moviliza, ahora sí, vamos a trabajar con peso, movilizamos. Vamos a hacer dos series que vamos a repetir en cuatro ciclos para calentar bien, para elevar bien pa, nuestras pulsaciones y luego ya cogemos la garrafa después, los siguientes cuatro ciclos de 20 segundos. Con nuestra garrafita, nuestro peso al lado. ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, no, no. No. Vamos a hacer la Abajo, al medio. Bien, arriba. Abajo, al medio. Bueno, estamos desperezados ya. Abajo, al medio. Sí. Muy bien, pues empezamos con el ejercicio de coordinación. Arriba y al lado. Arriba. A ver cómo te sale. Eso es. Arriba. Abajo. Y toma. Y pin que pan. Arriba. Eso es. Recuerda, si no puedes saltar, caminas y, y está todo bien. Mira, si es que ya me descordo y no, si no, salto. Más complicado es todo. Aprender. Muy bien. Pies paralelos. Abrimos pies más anchos. Squat, sentadilla. Juntos salimos. Bajo, abro, bajo, bajo, abro. Bajo, abro. Bajo, abro. Sigue ahí. Bajo, abro, bajo, abro. Tres, dos, uno y arriba. Soltamos piernas, brazos y de nuevo coordinamos. Recuerda, esta vez vamos a darle intenso. Arriba y abajo. Ja. Sí. Vamos. Ja. Cinco segundos. 4, 3, 2, 1, y lo tenemos. ¡Ya! Yes. Muy bueno, de nuevo, sentadillas, ya sabes. Pam, pam, pam, pam. Cierro y abro. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo, bajo ahí. Eso es. Sigue. ¡Bajo! Esto tiene que apretar un poquito ya. Sí. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1, yes. Uh, uh, uh. Voltamos de nuevo. Repetimos. Arriba y al lado. Cómo cambia, ¿verdad? Cuando trabajamos, más intenso. Venga, vamos. Vamos. Vamos. 5, 4, 3 2, 1 y ahí soltamos, venga soltamos piernas, brazos de nuevo sentadillas tercera ronda, abajo ahora bajo bajo bajo y ahí Sí, Toma ya. Un poquito más. Sí. Eso es. Tres, dos, uno. Y última. Yes. Uh -huh. Quema, quema, quema. Venga, saltamos. Y encaramos la última ronda de esta serie, de este bloque de dos. Vamos. Vamos. Toma. 3, 2, 1 y hasta ahí. Fantástico. Saltamos piernas, brazos, sentadilla. 3, 2, 1 y abajo. Sigue. Vamos. sí Un poquito más. 5, 4, 3, 2, 1. Acabamos antes, cogemos nuestra garrafita, nuestro peso, nuestra botellita y vamos con lance, con una pierna, pierna derecha, pierna izquierda. Tú escoges y desde ahí abajo. Ven, abajo llevo el pesito para aumentar un poco la intensidad. Van 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos. Cambiamos. Lado contrario. Lanz con la otra pierna abajo. 1, 2, 3, 4. Tú a tu ritmo. 5. 6. Si ves que te cuesta mucho, dejas a mitad del camino, apoyas y dejas la garrafa. O el peso, ¿sí? Eso es. 2, 1 y arriba. Lo estás haciendo genial. Cambiamos. Seguimos con la otra pierna. Trabajo intenso. Vamos ahí. 3, 2, 1. Abajo. 1, 2, 3. Mira. 8 genial intenta que llegar a 10 7 8 9 y 10 muy bien uh, uh, esto ya empieza a quemar ¿eh? cambiamos hablado al lado contrario la tenemos 32 1 uno. abajo 1 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Genial, genial, muy bien. Venga, salimos al otro lado, cambiamos piernas y abajo. Uno, dos, tres, venga, tú puedes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. ¡Wow, wow, wow! Vamos, vamos, vamos. Suelta piernas, cambiamos, piernas adelante. Y seguimos abajo. 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, saltamos. Cambiamos de pierna. Venga, última ronda. Tú puedes, campeona, campeón. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, genial, fantástico. Cambiamos de pierna por último. Última ronda. Desde ahí. Desde tu fuerza. Tres, dos, uno. Abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, venga, nueve y 10 hasta ahí fantástico soltamos bravo, bravo, bravo te felicito por este gran trabajo que estás haciendo cogemos un poquito de aire bebes si neces quieres, necesitas muy bien y continuamos con la pesita, ¿vale? continuamos con la pesa y Vamos a hacer tres militar, el básico. Bajamos y subimos arriba. Importante, no vamos atrás con lumbares. Siempre la lumbar. Siempre la cadera está libre y el empuje es hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante. Venga, bajamos a eso. En tres, dos, uno. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Van tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Fantástico. Flexionamos un poquito las piernas. Estiramos. Dejamos caer los brazos. Activamos el abdomen. Dejamos caer los brazos. Y bajamos. Subo. Bajo. Y levanto. Me bajo remo, bajo y atrás. Bajo, remo, subo y arriba. Bajo, remo, bajo y atrás, rotando hombros. Van tres, sigue, cuatro, bajo, remo, cinco, bajo, seis. Recuerda las piernas semi flexionadas, siete, Síguelo. 8, 9 y 10, lo estás haciendo genial, muy bien, rotamos hombros atrás, activamos abdomen, swing, swing, ten cuidado si es una garrafa una botella que no se te vaya a escapar, recuerda bajamos y permitimos que el toque de cadera es el primero que nos levanta la pesa arriba, vamos. Vamos, dos, tres, cuatro, cinco, aquí estiraremos un poquito más, seis, vamos a quince, siete, ocho, nueve, diez, once, cuatro, tres, dos, uno fantástico muy bien, muy bien eso es lo estás haciendo genial rotamos hombros, recuperamos tres, militar vamos, arriba lo tenemos ahí tres, dos, uno abajo y arriba uno abajo y arriba aprovecha el impulso de tus piernas cuando subes, para subir con fuerza, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, rotamos los hombros, desbloqueamos las piernas, bajo, Subo, bajo y arriba, roto hombros, bajo, remo, va, otro poco, bajo, sigo, ta, Van tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, muy bien, rotamos ahí y de nuevo nos preparamos para el swing, rotamos hombros atrás, fuerte el abdomen, flexionada las piernas y desde ahí vamos arriba, 1, 2, 3, 4, vamos, que le estás haciendo genial 6, 7 8 9 10 11 12 3 fuerte arriba 2 y 1 muy bien soltamos brazos y piernas venga, estás genial y vamos, encaramos la última ronda de esta secuencia de ejercicios vamos de nuevo, press militar lo tienes 3, 2, 1 abajo y arriba abajo, 1 sigue, 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, dos más, 11, una más, y 12, muy bien, muy bien, colocamos, vamos abajo, desbloqueo, adome, suelto los brazos, abajo, arre, abajo, remo, bajo, subo, una, va dos, cuando remo lleva la escápula, los hombros bien atrás, lo más que puedas siente la tensión en tu glúteo, está activo y fuerte, tu espalda rígida Uno, dos tres, bajo un, dos tres, cinco Uno, dos, seis 7 1 2 8 vamos, vamos, vamos 9, ya lo tenemos 10, una más venga, vamos a 12 tú puedes, última sa, sa. porque en la última siempre hacemos un poquito más? porque siempre hay que mandarle ese mensaje al cerebro yo puedo swing, de nuevo prepárate y abajo y arriba. Venga, 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1, yes, muy bien, muy bien, muy bien. Bravo, os felicito. Estáis haciendo genial. Nos vamos al suelo, vamos a trabajar abdominales y también la parte de arriba de nuestro torso. Hombros pectoral superior, rotadores. Objetivo. Apoyamos, subimos rodillas, apoyamos a tomen, a tope, sacamos los pies hacia atrás, justo hasta el punto que notemos que se empieza a levantar la espalda. Desde ahí, la espalda siempre bien apoyada, agarramos nuestro pesito y el peso nos va a ayudar a subir, a estirar y a subir, aplicando tensión al pectoral. Venga, sigue, uno, vamos atrás, dos, vamos atrás, tres. Sigue, sí. cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce, venga, nueve, tres más, diez, una y una más, estiro y fuerte arriba aguanto ahí, aguanto un poco la tensión y dejo caer abajo y vamos a jugar, vamos a jugar al juego del calamar, no, este es otro, nos vamos a poner en posición de plank, vamos a poner la pesa a un lado nuestro y desde aquí, desde la, nuestra fuerza, desde nuestro abdomen en posición de plank, vamos a coger con la mano que pasa por debajo de nuestro pecho, la pesa y la llevamos lo más lejos posible, agarramos del otro lado, y la dejamos justo al otro lado y eso nos cuenta como una seguimos jugando y son dos vamos, ya, ya has visto el juego ya sabes las reglas estás empezando, fuerte trata de que no se mueva tu abdomen trata de que tu espalda esté recta y sigue jugando eso es, tus hombros te lo van a agradecer seguimos, gira un poquito más eso es. Venga. Tres más. Dos. Uno. Y última. Muy bien. ¿Te ha gustado el jueguito? Qué interesante, qué entretenido, ¿verdad? Venga. Nos vamos atrás de nuevo repetimos, muy importante siempre, columna perfectamente apoyada, cogemos la pesa, el kettlebell, la garrafa, lo que tú tengas y desde ahí, desde nuestra fuerza, activamos el abdomen y salimos atrás y adelante. Una. Recuerda, cuando voy adelante sí me permito levantar el glúteo para congestionar un poquito más. Meto las rodillas entre los codos. Van dos. Tres. Cuatro. Siente el trabajo en tu pecho. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más, vamos. Una y una. Una, otra más, y yes. y aguanto, aguanto ahí esa tensión fuerte de brazos, de abdomen, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Eso es, wow, wow, wow, wow. Ya se siente rico o no nuestros abdominales, bueno, rico, rico, me decía, no, no se lo dije. venga, brazos. Situados debajo de nuestros hombros, fuerte ahora sí. Luego vamos a sentir el doble, fuerte nuestro abdomen y jugamos. Sacamos a derecha y sacamos a izquierda. Esto cuenta como una. Venga, seguimos. Dos. Eso es. Cinco. Sigue. Vamos a 8. ¿Qué ritmo llevas? Venga, nos faltan dos. Una más. Apreta tu abdomen un poquito más. Un poquito más. Yo sé que pica. Y ahora. Eso es. Wow, wow, wow, wow. Lo estás haciendo genial. Lo estás haciendo genial. Vamos con la última ronda. Dos pueden ser buenas. Tres ya nos marcan una diferencia y ahora sí. Y ahora sí. Ahora que tienes todo tu abdomen apretado. Ahora sí que vamos a visualizar cómo estás construyendo esa musculatura. Cómo estás fortaleciendo tu abdomen. Desde esa postura de poder, fuerza Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos. Atrás y adelante. Arriba. Atrás y adelante. Mandos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Lo estás haciendo genial. Vamos. Ahora pica un poquito. So. 9, 10, 11, última, eso es, sea, y ahí nos quedamos un poquito, apretamos, congestionamos, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, y eso es, muy bien, muy bien, estiramos abdomen, estiramos piernas, grande, grande, Mete tu abdomen hacia adentro, fuerte, fuerte. Imagínate que se está metiendo entre las costillas, tu diafragma. También lo estamos trabajando. Y abajo. Fantástico. Última ronda. ¿Cómo le llamamos este ejercicio? Seguro que tiene nombre, pero como son todos en inglés, a ver si me da pereza. Vamos abajo y cambiamos. El juego del berberecho, ¿Os parece bien? el calamar ya se ha cogido, 1, 2, 3, 4, bien, lleva lo, lo más lejos posible, esfuérzate un poquito, 7, y ocho. Vamos ahí. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Buscamos, dejamos sitio, nos quedamos aquí en cuadrupedia. Y vamos a comenzar los estiramientos. Flexiona abdomen abajo. Empuja hombros arriba. Abdomen abajo, siente cómo se trabaja. Siente la tensión que vamos a liberar ahora estamos liberando esa tensión Eso es. para que sirve entre sangre y se recupere recuerda las manos quieren ir hacia, hacia las rodillas las rodillas hacia las manos y desde esta, desde esta postura es cuando forzamos un poquito a bajar más nuestro abdomen desde ahí y subimos arriba y empujamos solo. descomponemos la tensión y ahora la tensión van las manos en los brazos y en los hombros. De nuevo, bajamos, aplicamos tensión en las manos hacia las rodillas, metemos el diafragma hacia arriba y bajamos al máximo el abdomen. Siente como tu suelo pélvico, quiere venir hacia adelante y empujamos de nuevo arriba. Soltamos, desbloqueamos, llevamos rodilla adelante 90 grados. Ahora eso sí, giramos la pelvis, esto es la clave de todo, giramos la pelvis para activar el psoas, Qué bien hemos trabajado también cuatrices y empujamos ahí, ya puedes, te lo permites, brazos arriba, miramos las palmas de las manos, vamos arriba, estira, estira, estira un poquito más, eso estira un poquito más estira un poquito más y ahora sí, respira por la nariz durante todo el ejercicio siempre os invito que respiréis por la nariz también pero especialmente en las respiraciones nos echamos atrás dejamos caer el glúteo sobre el tobillo y estiramos la pierna que tenemos al frente inhala y exhala lento. Si inhalas en dos segundos mínimo, exhala por la nariz en cuatro. Inhalo. Si te quieres permitir hacer una vibración, un estilo OM, coges aire. Esta vibración dilatará tus fosas nasales y va a hacer que guardes, que retengas un poco de CO2 vamos adelante, cambiamos la pierna que ese CO2 es el que nos va a ayudar a que el oxígeno llegue a nuestras células y nuestro cuerpo se calme todo tiene explicación científica apoyamos cadera, vamos adelante brazos arriba Inhala. Inhalo en dos. Exhalo lento. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos atrás. Estiramos eso es, rotamos el talón, estiramos abdomen, torso y vamos hacia adelante, eso es, estirando también la pierna que tenemos flexionada, sobre todo la que tenemos alargada hacia adelante, el talón, muy bien, lo estás haciendo genial, Vamos, de nuevo, adelante, juntamos piernas y desde aquí nos levantamos lento, lento, lento, lento y vamos deslizando, dejando que nuestra espalda se vaya estirando, nuestras vértebras vayan haciendo su función. Giramos, giramos, giramos, giramos, desbloqueamos un poquito las piernas y estiramos brazos adelante, estiramos muy fuerte, brazos adelante, abdomen apretado, estira hombros, relaja el cuello y desde aquí, seguimos respirando, inhala, suelta lentamente, inhalo, Muy bien, llevamos manos atrás ahora mismo, rotamos los hombros, estiramos brazos arriba desde la cadera que está neutra, libre, flexionamos abajo, estiramos las piernas, eso es, inhala y de nuevo, exhala cuatro, cinco, seis segunditos por la nariz, mm. produciendo esa vibración estira brazos arriba, un poquito más, siente las piernas, como estiran y desde aquí, rotamos hombros, vamos arriba, un poquito más y recuperamos. De nuevo trabajamos un poquito el equilibrio, piensa, imagina cómo tus dedos se esparcen por el suelo, llevamos la mano atrás, Mano hacia adelante, busca el equilibrio Eso es Y estira mm. Muy bien Ese ronroneo mm que nos hace sentir genial. Cambiamos, abrimos los deditos de los pies, desbloqueamos la pierna, vamos adelante, busca ese equilibrio. Eso es. Muy bien. Agradece mentalmente a esa pierna, esas piernas que nos han trabajado hoy bien, bien, bien duro, bien fuerte. Que estás sano, fuerte y que puedes hacer todo esto. Y si tienes alguna pequeña molestia, agradezco y dale cariño también. Ahora, cuando vayas a la ducha, dale especialmente agua más fría con la cachofa, dale un masaje y manda energía de cariño. Y hasta aquí el entrenamiento de esta mañana. Continuamos con la meditación.